Junio Vargas Pérez, de 25 años de edad, resultó detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de haber robado una cartera. El acusado dijo ser inocente del hecho que se le imputa, dijo fue incriminado en el delito. A mí me agarraron una casa y me sacaron de esa casa y me metieron para otra casa. y Ellos hallaron esa cartera y esa vaina, a mí no me han agarrado nada. A mí no me han agarrado nada, todo el mundo está claro en el barrio, me agarraron sin nada. Y tipo la policía, a mí no me agarraron y cuando me sacaron para afuera me dicen que eso es mío, eso no es mío. Eso no me lo agarran ni a mí, ni, ni lo a mi casa. Yo trabajo de conclusión. De acuerdo con el informe, policía, la cartera utada es propiedad de María Isabel Conce luego de que presuntamente el detenido cometió el hecho, huyó junto a otra persona aún no identificada. Esta última logró escapar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.